Para usar la función de bloqueo con huella dactilar tienes que ir a Ajustes. Cuenta. Privacidad. Bloqueo con huella dactilar. Y activar el interruptor de desbloquear con huella dactilar. Si activas esta opción, Tendrás que usar tu huella dactilar para entrar a los chats de WhatsApp. Puedes elegir cuando se bloqueará WhatsApp automáticamente, dispones de la opción de tras 30 minutos, después de un minuto o de forma inmediata. Puedes elegir también si quieres ver notificaciones cuando el teléfono esté bloqueado. Si quieres desactivar el desbloqueo con huella dactilar pulsa en el interruptor y listo. Un saludo.